En esta serie de clases eh, veníamos hablando acerca del concepto central de la disciplina antropológica, que es el concepto de cultura. Y ahora vamos a ir eh, viendo el concepto de cultura de diferentes maneras. En estas clases lo que vamos a hacer es ver las concepciones diferentes de cultura que tuvieron distintas escuelas o distintas corrientes de pensamiento. Cuando nosotros hablamos de escuelas en la antropología clásica, nos referimos a las principales corrientes de pensamiento que eh, estuvieron vigentes en la antropología entre mediados del siglo XIX, cuando surge, como disciplina independiente, y hasta mediados del siglo XX, en la cual el proceso de descolonización, proceso político global de descolonización de África, de Asia eh, y de las colonias oceánicas eh, implica un replanteo de la disciplina antropológica en general y también, junto con ello, un replanteo de la concepción de cultura. Cuando hablamos nosotros de las escuelas o corrientes clásicas en antropología, eh, hablamos primero del evolucionismo. El evolucionismo es la primera eh, corriente o forma de pensar la cultura, surge junto con el concepto de cultura y junto con la disciplina antropológica como disciplina científica autónoma, separada del de pensamiento teológico, del pensamiento filosófico. El evolucionismo aparece con fuerza en el mundo intelectual europeo y americano entre los años 1870 y 1872 en el cual aparecen los libros más importantes de los dos eh, primeros antropólogos que vamos a considerar en estas clases que son Lewis Morgan en Estados Unidos y Edward Taylor en Inglaterra. Eh, el pensamiento de estos dos eh, hombres eh, se complementa y es en sí mismo bastante consistente. Los dos pensaron en distintos lugares de la misma manera. La idea que tienen ellos de cultura se basa en un primer postulado que establecen, primer postulado fundamental para la ciencia antropológica. Cuando hablamos de un postulado hablamos de una consideración filosófica a priori que no necesita ser demostrado partimos de esa base no es necesario que hagamos una demostración de que esto es así lo tomamos como una verdad que no se puede discutir y sobre todo que no se puede discutir o no se puede poner en duda si queremos eh, ver todo el edificio construido por esa disciplina científica en el caso de la antropología, este primer postulado o postulado científico del evolucionismo se llama unidad psíquica de la especie humana. Los antropólogos evolucionistas se plantean, en primer lugar, explicar las diferencias. ¿Por qué existen sociedades diferentes con pensamientos tan diferentes, con costumbres tan diferentes, con lenguajes tan diferentes y con concepciones del mundo tan diferentes. Cuando a lo largo del siglo XIX, desde principios del siglo XIX, pero fundamentalmente desde 1850 en adelante, los países europeos conquistan toda África y se la reparten en el Congreso de Berlín de 1885, realizan un reparto del mundo africano de los todo el territorio africano entre ellos esto le corresponderá a Inglaterra esto a Francia esto a Alemania aquella otra parte le corresponderá a Italia o a España en esta repartija que se hacen de los eh, de los territorios africanos en esta repartija que hacen también aunque no la realizaran en un congreso pero es una repartija eh, que hacen de todo el territorio de Asia y de todas las islas oceánicas, las naciones europeas eh, se plantean qué es lo que hace que las sociedades africanas, las sociedades asiáticas, las sociedades americanas sean tan distintas de la sociedad europea. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace que estas sociedades, que son tan distintas de la sociedad europea, sean también tan distintas entre sí? Ante esta presencia eh, en, en vivo, digamos, en vivo y en directo, de la diferencia, los europeos se preguntan cuál es el origen de esta diferencia. Recordemos que en esta primera mitad del siglo XIX, entre 1810, 1809, 1810, con Lamarck, y 1859, cuando Charles Darwin publica El origen de las especies, hay una fuerte discusión en el mundo científico europeo y americano acerca de si las especies son eh, originadas en la voluntad de Dios o por el contrario, la diversidad biológica que se ve sobre la Tierra se debe a algún mecanismo de la propia naturaleza. Es decir, podemos explicar el origen de las especies y eventualmente el origen del hombre prescindiendo de la explicación teológica de la explicación divina. Podemos explicar el mundo que vemos prescindiendo de la presencia de un Dios. Este va a ser el gran trabajo que va a realizar la ciencia europea durante el siglo XIX. Separar la vida del hombre de lo sobrenatural. El hombre vive en un mundo que es el mundo natural. El mundo sobrenatural es otro mundo que está totalmente separado y que nada tiene que ver con el mundo natural. En todo caso, Dios habrá intervenido en el origen, en la generación de las leyes naturales, habrá intervenido en el origen y la creación del mundo, pero a partir de allí se desliga, deja que el mundo siga existiendo por su propia cuenta, siga existiendo eh, con independencia de su voluntad y actuación eh, momento a momento. Entonces, en estas cuestiones, en esta discusión, la obra de Darwin, que se publica en 1859, da una explicación científica natural del de origen de la diversidad biológica que se puede observar sobre la Tierra. ¿Cómo explica la diversidad a partir de la evolución? Vale decir, a partir de un origen único de la vida, es uno de los principio de las explicaciones de Charles Darwin, a partir de ese origen único de la vida, la vida fue evolucionando por selección natural y esto da lugar a las diferentes especies. Esta idea de Darwin, que es fundamental para la existencia de la biología como ciencia, aparece también en un primer momento como una explicación simple, sencilla, de la diversidad humana de la amplia diversidad entre las distintas sociedades humanas. Bueno, la, la diversidad se debe a que eh, encontramos humanos a lo largo de la Tierra que están en distinto estados de evolución. Los blancos son más evolucionados, los eh, negros o los asiáticos o los africanos o los, los chinos serán menos evolucionados. Y en este sentido habrá eh, distintas eh, humanidades. Habrá una humanidad blanca, otra negra, otra amarilla, etcétera, etcétera. La antropología rápidamente se da cuenta de que esto es falso. La explicación biológica para dar, explicar la diversidad humana no es suficiente. De ninguna manera se puede considerar que unos humanos sean de alguna forma inferiores evolutivamente a otros humanos. Entonces es cuando la antropología postula este primer postulado o postulado científico del evolucionismo, que dice la unidad psíquica del género humano. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hombres son iguales. Dentro de unos determinados marcos de variabilidad que podemos encontrar, todos los humanos somos iguales. El color de piel, la forma de los ojos, o la estatura o el color de pelo, etcétera, no implican una diferencia desde el punto de vista psíquico. Son diferencias superficiales que se encuentran eh, motivados en razones que habrá que explicar desde el punto de vista biológico, pero que de ninguna manera implican que unos pueblos sean eh, genéticamente, biológicamente inferiores a otros pueblos. Esto no sirve, esta explicación no sirve. Entonces tenemos que buscar otra explicación a las diferencias que son visibles, que se encuentran empíricamente cuando se recorre el mundo. Las eh, poblaciones africanas, subsaharianas, son diferentes de las poblaciones de la India, son diferentes de las poblaciones de China, Japón o de las poblaciones australianas. Por lo tanto, esta diferencia necesita ser explicada. Para explicar esta diferencia, eh, en primer lugar, es que surge la antropología como disciplina científica. Y la primera explicación que va a generar la antropología como disciplina científica, propone que la cultura es una estrategia desarrollada por las distintas sociedades humanas, desarrollada por la humanidad, como forma de satisfacer las necesidades que tienen las sociedades para poder vivir y reproducirse. Si la cultura es lo que diferencia al humano de cualquier otra especie animal, entonces, ¿por qué existen culturas diferentes? ¿Dónde está basada la diferencia entre culturas europeas, culturas africanas, culturas asiáticas? La explicación que van a dar, la primera explicación que van a dar, independientemente Edward Taylor en Inglaterra y Lewis Morgan en Estados Unidos, es que una vez adaptada la cultura como estrategia de sobrevivencia por las distintas sociedades, esta cultura también evoluciona. Y por lo tanto hay culturas que están en una situación más primitiva, más cercana a las culturas originarias, y culturas que están en una situación más avanzada, más alejada de las culturas originarias. En este sentido van a proponer lo que se llama la ley de los tres estadios. Es decir, un estadio de salvajismo, que nosotros hoy podríamos más o menos asimilarlos a poblaciones nómades, de cazadores recolectores, un estado de barbarie, que podríamos asimilarlo a poblaciones de pastores, de agricultores, eh, sedentarios y un estado de civilización. Para establecer la clave de la diferencia entre una población civilizada y una bárbara, lo que se busca es la escritura. La escritura va a ser el elemento técnico, que permita diferenciar entre una sociedad civilizada, una sociedad avanzada, de, civiliza de sociedades menos avanzadas, que serán sociedades que vivirán en la barbarie o en el salvajismo. ¿A qué se debe esta importancia que se le da a la escritura? ¿A qué se debe esta idea de que si una sociedad tiene escritura es una sociedad civilizada y si no la tiene es una sociedad bárbara? en esto la antropología va a seguir el camino de la historia la historia considera que en, comienza cuando comienza la escritura es decir cuando las fuentes a las cuales recurre el historiador son documentales cuando un historiador tiene que recurrir a, a otro tipo de fuentes a fuentes monumentales o tiene que recurrir a, a, a otro tipo de relatos es porque esa sociedad no tiene escritura entonces esas Estamos hablando de la prehistoria, la historia, la ciencia histórica ha dividido la eh, historia de la humanidad en dos grandes etapas. La prehistoria, que es la historia hasta la aparición de la escritura, y la historia, propiamente dicha, que es aquella en la cual eh, se pueden consultar las fuentes documentales. Los antropólogos van a tomar esta división y van a establecer que, las sociedades que no tienen escritura son sociedades prehistóricas que existen hoy. Las sociedades que, por el contrario, eh, cuentan con escritura y por lo tanto se puede recurrir a fuentes documentales para hacer su historia, esas serán asimiladas a las actuales eh, sociedades civilizadas. Muy bien. Establecido esto, tenemos que poner bien claro que no podemos confundir el evolucionismo cultural que propone la antropología con el evolucionismo biológico que proponen Charles Darwin, Wallace y otros en biología. Son dos eh, evolucionismos que tienen el mismo nombre porque ambos comparten el marco general intelectual del siglo XIX y recordemos que la gran matriz de sentido que tiene todo el siglo XIX es la de progreso, progreso es el avance de una sociedad de una situación a otra situación mejor eh, y en este sentido tanto Darwin desde el punto de vista biológico como Morgan, Taylor, Fraser y otros antropólogos evolucionistas van a compartir esta idea de progreso sin embargo hay una diferencia radical para la antropología no van a existir razas diferentes o en todo caso si existen razas diferentes ellas no explican de ninguna manera las diferencias culturales las sociedades son diferentes porque eligieron en algún momento de su historia una estrategia cultural distinta eligieron distintos caminos ...para eh, alcanzar sus objetivos y el principal y primer objetivo que tiene una sociedad es la reproducción... ...es decir, seguir viva mañana y seguir vivos en el futuro. Eh, frente a esto entonces debemos diferenciar claramente lo que es... Eh, ...el evolucionismo por selección natural en biología de lo que es el evolucionismo cultural en antropología. Para explicar el evolucionismo cultural, eh, lo que hace la antropología es establecer fundamentalmente esta idea, la cultura evoluciona. De un momento primitivo que no conocemos porque no han quedado rastros de ese momento, pasamos a culturas salvajes. ¿En qué consisten las culturas salvajes? Son nómades, no establecen poblaciones permanentes, eh, viven en pequeñas bandas o pequeños grupos que se trasladan de un lugar a otro buscando la comida, buscando eh, la caza, buscando la pesca, aprovechando el, las eh, épocas del año en la cual determinados frutos son abundantes en un lugar, o aprovechando la época del año en la cual determinados peces abundan en un río, o en una costa, o en una bahía del mar, etc. Eh, y es eh, a lo largo de este, de este proceso, de este camino, que algunas sociedades han logrado descubrir las ventajas que tiene domesticar plantas y domesticar animales estas sociedades que han logrado domesticar plantas y domesticar animales es decir transformar plantas silvestres en plantas domésticas y animales silvestres en animales domésticos es que eh, se produce el cambio desde el salvajismo a la barbarie esta barbarie tendrá distintas etapas se habla de una barbarie inferior de una barbarie media de una barbarie superior en función de distintas circunstancias, en la elaboración de textiles, la elaboración de cerámicos, eh, el perfeccionamiento de las armas y de las herramientas que se utilicen, el perfeccionamiento de las viviendas, mmm, bueno, y distintos eh, eh, elementos. Eh, a partir de ahí, de esta barbarie superior, algunas sociedades consiguen constituir un Estado, eh, consiguen constituir una religión monoteísta, eh, consiguen la escritura. Estas sociedades que constituyen un Estado, que constituyen una religión monoteísta y que eh, consiguen la escritura serán consideradas sociedades civilizadas. A su vez, esta civilización, si bien no establece una división entre civilizaciones inferiores o superiores, eh, está claro que se considera la civilización europea occidental, que tiene Estados-nación, que tiene industrias, que tiene un sistema capitalista eh, avanzado, como la forma superior de civilización, como la forma ideal de civilización no es la última forma que va a alcanzar el ser humano a medida que transcurra el tiempo aún la civilización europea va a continuar su perfeccionamiento va a seguir progresando pero ellos consideran que esta civilización europea tal y como se conocía a fines del siglo XIX, era de todas las sociedades humanas la que había logrado mayor eh, eh, acercarse más a un estado de eh, perfección de la, de la cultura. Desde esta suposición de la cultura propia como superior a las demás es que establecen la medida sobre las otras. Y a partir de esta suposición que técnicamente conocimos como etnocentrismo, etnocentrismo es pensar la cultura propia como eh, centro de todas las culturas del universo y a partir de la cual tenemos derecho a medir las otras culturas es que los europeos y los norteamericanos este, blancos es que van a establecer la idea de que la sociedad humana debe alcanzar en todo el globo el estado de perfección que ya ha alcanzado en Europa, y en Estados Unidos y al mismo tiempo continuar avanzando hacia estados superiores de perfección. Eh, mientras tanto, lo que propone la antropología evolucionista es esta idea, la cultura es una estrategia de la humanidad para garantizar su reproducción y su supervivencia, y la cultura va avanzando a medida que va avanzando la humanidad va consiguiendo mejores eh, condiciones de vida pero no todas las sociedades avanzan en, con la misma velocidad algunas sociedades se han quedado en el salvajismo otras sociedades han alcanzado la barbarie y después se han estacionado en la barbarie y otras sociedades han alcanzado la civilización. Dentro de estas sociedades civilizadas, la europea occidental, por supuesto, es considerada la que más ha logrado eh, avanzar. En este sentido, el pensamiento tanto de Taylor en Inglaterra como de Morgan en Estados Unidos es bastante consistente y la escuela evolucionista va a continuar con otros antropólogos, el más eh, famoso de los cuales es eh, James Fraser que en el año 1898 publica un libro eh, muy, muy leído, uno de los libros de antropología más leídos de la historia que se llama La rama dorada. Eh, desde mi punto de vista La rama dorada es una, un libro absolutamente imposible de leerse, es indigerible, es indigesto. Pero bueno, a pesar de eso y con gran sorpresa de mi parte, todavía se sigue editando y todavía se sigue eh, vendiendo. Este pensamiento evolucionista va a ser abandonado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por las escuelas clásicas que vamos a explicar eh, posteriormente, que son el funcionalismo y el particularismo histórico. Pero, aunque haya sido abandonado, criticado, cuestionado y por último eh, dejado sin, sin prácticamente este, utilización por parte de la antropología el pensamiento evolucionista sigue estando presente eh, en la calle en la mente de muchísimos este, dirigentes y líderes políticos eh, la vemos lo escuchamos en los discursos políticos con mucha frecuencia en fin, cuando escuchamos que el presidente Barack Obama de Estados Unidos dice vamos a ayudar a los países africanos para que logren el desarrollo, etcétera, etcétera, es un reflejo de este pensamiento evolucionista, es un residuo de este pensamiento evolucionista, que les repito, fue abandonado por la antropología, cayó en el desuetudo, es decir, en el desuso, dentro de la ciencia antropológica a principios del siglo XX, pero todavía sigue vigente en algunos eh, lugares del pensamiento eh, sobre todo el pensamiento social y político eh, con esto terminamos esta esta charla sobre el evolucionismo y pasaremos a la charla sobre funcionalismo y sobre el particularismo histórico que son las otras dos escuelas que tenemos que ver Próximamente.